las hice en el colegio de García Rovira bueno allá me, me dan las tareas de organizar los archivos la carpeta de los estudiantes todo lo de archivos bueno en una etapa nos tocó ir las matrículas ahí le ayudó a Juliana a realizar las matrículas de todos los estudiantes que ingresaban a la institución las horas de la tarde manejamos conteos y, y, y, y sacamos las estadísticas de los estudiantes que iban ingresando y así llamó en orden para no tener problemas en cuanto a los estudiantes que están ingresando al inicio fue una etapa bien hermosa, gracias al profesor que estuve manejando guía de aprendizaje didáctico. Esa guía es de fácil acceso, ya que no necesitan internet y nos brindó unas gran herramientas. Nos brindó cómo se manejan toda todo la información de, de, de, de archivos, manejo de plataformas. Fue una experiencia muy hermosa. Alex eh, es un egresado de acá de la institución, eh, es un bachiller comercial. Eh, nos comentó que estaba continuando sus estudios con el SENA y quería hacer eh, las prácticas acá con nosotros. Eh, yo lo, eh, lo recibí desde el 9 de septiembre y le cuento que pues muy, muy como muy sorprendida de la evolución que él ha tenido porque él estuvo haciendo horas empresariales conmigo. Pero la evolución que ha tenido Alexander ha sido impresionante. Es un muchacho que capta las cosas, eh, las pautas que se le dan, la silla al pie de la letra. Es una persona inquieta, eh, no se queda con lo que uno dice, sino va más allá. Eh, me, gusta, me gustó la puntualidad, eh, la organización que él tenía, eh, pienso que están haciendo muy bien las cosas, eh, ojalá sigan como formando ese tipo de personas, eh, apoyándolos sobre todo para que continúen eh, sus estudios en otras áreas, no solamente que se queden con una sola área, sino que les fomenten ese amor por el estudio, eh, nos fue muy bien, no solamente colaboró con mi dependencia, sino con la dependencia del señor rector. Eh, pues en general fue muy muy buena la, la, la, la, la, el trabajo que realizó acá en nuestra institución. Eh, yo en diciembre salí a mis vacaciones y efectivamente él quedó a cargo de la oficina, él continuó con la oficina, la responsabilidad se le dio total, se le se le dieron llaves eh, claves, manejó totalmente la oficina eh, sin tener una persona a cargo él eh, el el solito continuó con matrículas continuó con eh, todo el proceso que se hace aquí eh, me hizo una base de datos de los graduados desde el año 71 a la fecha, que eso no lo tenía la institución, ya usted viene alguien de 1900 80 y ya lo buscamos, es por sistema, porque el chico me hizo la, así, la base de datos. Pues de escena me llevó casi todo, las personas ahí que, con las que compartí fueron unas personas hermosas, aprendí mucho de ellas, en la recreación con Iván, de deportes y del proveedor Gustavo, pues me dio muchas cosas, él nos, él nos comentó sus experiencias, de sus aventuras y de parte de sus... De sus consejos para seguir adelante en, la, en, esa, en esa carrera que estamos iniciando. Hola Adriana, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Eh, bueno, yo les quiero comentar a todos que Adriana eh, es un ejemplo muy especial que tengo de mi formación. Eh, Adriana es eh, indígena de Kenia. Adriana, Uinabe. Uinabe. Recuerdo tanto, a Adriana, que una vez, después de aproximadamente 15 días de estar en formación, tú me decías que no entendías absolutamente nada, ¿sí te acuerdas? Sí. <risa> bueno, precisamente ella me decía que no entendía muy bien el español y recuerdo que Adriana era un poco parca, o sea, era muy, muy, ¿qué? Retraída en el sentido de muy, eh, ¿cómo le digo? Muy nerviosa, ¿cierto? Sí. Y, y pues para mí es un, es, un, es un gran honor saber que hoy vemos a Adrián aquí ya manejando toda una oficina en su etapa productiva y quiero que me cuentes porque la veo, o sea, se ve desenvuelta, se ve súper bien, o sea, te felicito y quiero preguntarle, ¿qué estás haciendo acá? Bueno, eh, estoy aquí con una entidad de seguros de vida, o sea, intermediario de seguros de vida, porque ahorita estoy a cargo como auxiliar administrativo, pero a la vez soy como secretaria, pues ya que no, no contamos con una persona que tenga el perfil, digámoslo así, entonces estoy aquí a cargar como tipo, soy como de asesor, de, de asistente, a la vez como de secretaria, pues entonces ahí vamos bueno pues uy, excelente mire como como antes eh, yo veía que teníamos problemas hasta con el, con el idioma y ahorita ya se desenvuelve espectacular te felicito de verdad y pues en nombre del SENA te agradezco cómo te pareció la formación de asistencia administrativa cómo te pareció lo del, lo del proyecto didáctico de aprendizaje activo okay. eh, bueno súper interesante la verdad me ha servido bastante bastante me, ha, me complementé muy bien tanto como de los tips que me dio el instructor, tanto como para el servicio del cliente, tanto el manejo de los sistemas, me dicho todo tipo de los formatos, tanto como ya que manejo el tipo de base de datos, e informes, todo eso, la verdad me, sido, me sirvió bastante. Bueno Adriana, de verdad, Muchas gracias, estamos aquí dejando evidencia de, del seguimiento de etapa productiva y para mí de verdad es un placer y para mí es un orgullo decir que en este momento te encuentras manejando esta oficina que después de... yo me acordaba de ese, de ese, de ese impasse terrible que tuve cuando te estaba dando la formación, la primera vez que daba formación acá en Inirida y que pues realmente para mí es un placer saber que pues se logró con la meta que era lograr que fueras una excelente profesional. Sí, claro, por tanto como la responsabilidad ya se basa con los proyectos de uno, tenés pues gracias a Dios aquí ya estamos dando los frutos del aprendizaje que tuvimos con el Seno, tanto con el instructor que tuvimos. ¿Qué le quieres decir a nuestros compañeros? Bueno, que tengan, eh, tengan enfocadas sus metas, o sea que estén ahí, que digan, digamos, eh, no hay, la verdad toda la vida se puede, toda la vida se puede, mira cómo estamos ya, o sea lo digo por mi parte, yo que eso, yo tenía problemas para expresarme y ya bastante, ahora sí ya no tengo ni problemas con eso Ay, Muy bien, recuerdo tanto la vez, se acuerda cuando estábamos con los compañeros y decía, bueno, me vas a dejar que, que te diga lo que yo quiero decir y que las, los colocaba a gritar, se sí. agrite Sí, bastante, ya pues ahorita ya es no, ya, ya, excelente, la felicito y ojalá que siga así, oye Bueno, profe, Bueno, gracias Adriana. De Asofrigua, eh, precisamente venimos a hacer el seguimiento a la niña Nusneri. Eh, quisiera preguntarle, pues, cómo le ha ido con nuestra ascendente, eh, acompañado. Eh, primero que eh, todo, buenos días. Como digo, mi nombre es Martín de Pablo soy secretario general de Asofrigua. ¿no? Con la pasante de Luz Neri, eh, hemos tenido buenas relaciones, es muy puntual. Eh, cuando se le encarga cualquier porque el trabajo es muy, es muy responsable. Eh, su tarea con las autoridades es totalmente 100% bueno. Eh, en todas las cosas que, que el presidente lo delega, también lo hemos un delegado para algunas reuniones con, el, en, con otras entidades. Cuando nosotros estamos ocupados, ellos están ahí presentes. Y cuando llegan, nos dan el informe de, de las reuniones y también están pendientes por todas las cosas que hacemos aquí en la sociedad. ¿Usted le ha parecido que la formación que nosotros hemos orientado para la chica sí ha sido adecuada? Sí, yo creo que la formación que, que está haciendo el SENA con, con, con la señora Luzner es muy buena porque eh, se ve la el conocimiento que tiene y la formación tan profesional que ha tenido aquí en la SUTEIBO. Muchas gracias, listo. ¿No lo es nada más recorrer? Sí, sí, <risa> <risa> muchas gracias.